Digo que no sé si se ha dicho, o por lo menos lo hemos pensado todos, aunque no lo hayamos dicho, que España viene, es un país en ver, enteramente de propietarios, Exacto. de pequeños propietarios de vivienda, de toda la vida. Pero ya desde el régimen anterior, con Franco ya se no, no, en, en, era una de las cosas que se potenciaba. Y o sea, el que si no tenía piso, son... no tenía una vivienda en, en propiedad, sí, sí, sí. pues no era nadie, era muy poca cosa y se potenció desde todo el momento el poder tener el acceso a la vivienda. Fíjese que, que régimen tan sumamente estricto y antidemocrático que era el del señor del, del generalísimo Franco. Bueno, pero en aquel momento sí que se necesitaba y se hizo y se cambió. España empezó a ser una, un, digo, tener una referencia de, digo, como, como, como país unido para muchas cosas y lógicamente uno de los derechos que tiene el español era tener su, su acceso a su vivienda, a su casa. Y eso fue Propiedad uno de los pilares de construir España como un país de clase media, una clase igual media cada vez Igual que los planes quinquenales, igual que se hicieron también lo de los pantanos, igual que se hizo muchas de las cosas y desarrollo que luego dieron lugar a muchísimas mejoras que hoy, a un día hoy disfrutamos. Mm. Lamentablemente otros pisan o tratan de pisar como los que están ahora mismo en Moncloa porque Lo primero porque los conocen o lo han leído poco y lo segundo porque están a lo mejor mal, mal rodeados de personas que les mal informan. Y en segundo lugar porque yo creo que es la necesidad de tener que buscar un colchón del que está contra las lonas. Es decir, buscar este tipo de... vamos bueno, es que tengamos que comentarla, sobre todo, ¿no? De que nos diga este señor que va a conseguir 43.000 viviendas antes 150.000, como refería Almudena, o... Me da igual. Es decir, hemos visto y estamos hasta las trancas cansados de escuchar a este señor repetidas veces decir mentiras, sandeces y, sobre todo, gente que cada vez menos le entiende o, por lo menos, menos le, le comprende. Yo espero y solo doy una, no sé, por lo menos a, la, a, los, a los televidentes de tu programa, querido Brico, que por lo menos se informen bien o, o traten de informarse bien a la hora de, de plantearse un cambio en su en su eh, giro político e ideológico a la hora de, de elegir realmente al administrador del país. Es decir, simplemente ya no solo por el tema de la vivienda, que luego abordaremos otros, otros temas, sino sobre todo por el tema tan sumamente... No, no, no, tiene, no tiene nombre, yo no puedo definir, no tiene un adjetivo concreto lo que este señor está intentando, bueno, de alguna forma convencer. Hoy ha hecho el payaso en el, en el, en el Parlamento. También, por otro lado, me gustaría que, lógicamente, espero y deseo que la fuerza política que gobierne España sea el Partido Popular sea de la forma que sea en coalición con lo que sea y si no con mayoría absoluta pues con quien lo que sea, pero retira este señor, que el señor Feijóo ha dicho esta mañana, creo, ayer por la mañana, una serie de medidas que iban a hacer para ayudar a la persona que accede de nuevo a la vivienda. Es decir, España es el país que más propietarios tiene, pero, pero, es el per per perdón, per pero disculpe, es el, es el primer país que de, toda, de, de toda Europa. En, en, ustedes pueden irse a Suiza, pueden irse a cualquier país, hay muy pocos propietarios y la mayor parte de la gente está en, en arrendamiento. Es decir, dicho esto no significa que la forma de, de ahorro del españolito medio es ha ido a través de un ladrillo. Y es a través de esa gente que muchas veces está jubilada pues, o tiene una pequeña pensión de la ayuda a compensar esa pequeña pensión para ayudar a su nieto que todavía a lo mejor vive en casa de sus padres. Y le paga la matrícula de la universidad. Y el hijo que que muchos ha vuelto. Es. Por pues lo único, que le pido a la, lo único que le pido al gobierno, que espero que sea futuro del Partido Popular, es que cumpla las medidas que hoy día ha dicho el partido, ha sido su presidente.